Hola, ¿cómo están amigos de YouTube? Soy Frax y les traigo un creepypasta muy bueno. Espero que les guste y que se suscriban a mi canal. Bueno, empecemos. Esto es lo que me pasó a mí. Me descargué el nuevo juego de Mohan y creé un nuevo mundo y lo llamé Nuevo mundo, que por defecto se llamaba así. Apenas entreví un árbol enfrente mío y lo empecé a talar. Caminé un poco más para explorar más el juego y vi un hoyo en el piso. Era muy profundo, así que lo primero que hice fue mirar hacia abajo. Observé algo negro, me pareció una vaca, pero no estaba en lo cierto. Debajo de eso había un aldeano, muerto. Estaba tirado en el piso lleno de sangre. La cosa negra me miró y me asusté. Al principio creí que era una criatura del juego, hasta que mi ordenador se apagó y se llenó de estática. La desenchucé y la volví a encender. Me fijé en internet las criaturas de Minecraft, pero no apareció ningún nombre o foto sobre lo que vi en el juego. Abrí otra vez el juego y miré algo que antes no vi. Decía Minecraft versión 0.0.0. Podría ser muy común porque era la primera versión, pero igual me sorprendió. Puse el mundo y volví a jugar. Tiempo después ya tenía mi casa terminada y fui a buscar más madera. Mientras caminaba se volvió a apagar la computadora. La primera que pensé fue que era un virus informático. Mi opinión cambió cuando una cara horrible con ojos rojos y sangre. Grité y caí de mi silla hacia atrás. Miré otra vez y el juego siguió normalmente, solo que mi casa estaba en llamas. Me alteré porque me había costado mucho hacerla. Y la misma cosa negra apareció, allí arriba de mi casa. Fui corriendo hasta la criatura y había un cartel que decía esto no es un juego. Se volvió a cerrar el juego y a apagar la computadora. En ese momento entendí que algo no quería que juegue Minecraft. Cuando la volví a encender el mundo que había creado ya no estaba. Creé un nuevo mundo pero no me dejaba. De pronto se fue la electricidad. Me puse muy nervioso y casi muero al sentir que algo entró en mi habitación y escuché en mi oreja. Esto no es un juego. Se me erizó la piel y antes de cerrar los ojos vi una cara negra muy diabólica. Desperté en una camilla de hospital y mi madre estaba al lado. Le pregunté qué me había pasado y me contestó que había sufrido un ataque de ansiedad cuando se fue la luz. Me relajé unos cuatro días y volví a mi casa. Me desperté, mire el reloj y eran las 3 de la mañana. No tardé en darme cuenta de que de mi armario salió algo con un cuchillo y me dijo esto no es un juego. Ahora si quieres podemos jugar. Grité y salí de mi habitación. Rodé por las escaleras y me golpeé la cabeza. Bajó mi madre y mi padre. Me preguntaron qué pasó y les conté. Pasaron tres meses y salió una nueva versión de Minecraft. Yo fui tratado de loco desde entonces. Perdí mis amigos y todo mi respeto. Me lo desinstalé por miedo y nunca más jugué Minecraft. Nunca más olvidaré esa frase esto no es un juego. Un consejo nunca juegues Minecraft porque aunque sea cada vez más famoso nunca sabrás cuál es la versión perdida de Minecraft.